Hola gente del mundo, soy Iki, Bienvenidos a otro nuevo tutorial de Godot. Espero que estén pasando bien. Lo que vamos a estar viendo ahora es cómo ejecutar tu propia escena. Es algo muy simple esto. Vos tenés acá tu juego, querés probar tu juego, a ver cómo va. Entonces simplemente, fíjate que lo que voy a hacer es apretar Play. Y acá me dice, no hay ninguna escena principal. ¿Por qué sucede esto? Porque yo necesito decirle desde dónde voy a ejecutar, empezar a ejecutar mi juego. Puedo estar empezando desde el menú principal... Del nivel 1, del nivel 2. El programa no sabe dónde yo quiero hacer eso. O sea, no sabe cuál es mi escena para empezar a jugar. Entonces lo que voy a hacer es poner seleccionar. Y acá yo tendría que seleccionar mi escena, pero no tengo ninguna. No me da ningún archivo para elegir. ¿Por qué? Porque no guardé ningún nivel todavía. No guardé absolutamente nada. Entonces lo que voy a hacer, fíjate, yo tengo esto creado. Lo que pod podría hacer es poner guardar escena. Y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque no tengo nada en mi escena. Tengo que tener al menos un elemento, ¿ok? Un elemento que represente mi escena. Voy a crear acá, si es un juego 3D voy a crear este y si es un juego 2D voy a crear este. Entonces, vamos a tratar de empezar como si fuera para ir armando las bases de lo que sería la programación. Vamos a empezar con 2D y vamos a saltar a 3D porque necesitas unos conceptos básicos primero y es más fácil entenderlos en un espacio 2D, ¿no? Entonces, voy a poner esto y fíjate que ya tengo automáticamente creado mi espacio 2D, me pasó automáticamente a esto. Voy a poner archivo, guardar escena. Y ahora sí me pide una ubicación donde guardarla. Entonces repitamos el proceso. ¿Qué es lo que hice? Básicamente. Lo que hice fue esto: voy a crear algo en mi escena para poder guardarla. ¿okay? En mi nivel. En este caso, un objeto 2D. Voy a ir acá a guardar escena. Y me pide dónde lo quiero guardar. Ok. Quiero guardar mi escena. Suponete que se llame. Vamos a hacer el juego de ping pong, entonces ping pong. Esta es la escena del juego de ping pong 2D, porque después lo vamos a hacer en 3D también. Entonces, para iniciar, fíjate que tengo ping pong 2D, se llama mi escena, la guardé, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es ir a ejecutar y me dice, eh, no tenés ninguna seleccionada como escena principal. Eso ya te lo expliqué, o sea, me está diciendo cuál de todas tus escenas guardadas es por la cual voy a empezar. Puedo seleccionar la actual, que es esta en la que estoy. O ir acá y elegir si tengo muchas, una yo tengo una sola, entonces ¡pum! listo. Esto lo tenés que hacer solo una vez. Fíjate que ahora el juego automáticamente, cada vez que yo ejecute, me va a cargar automáticamente la escena eh, que ya tiene elegida por defecto. Si vos querés cambiar la escena, suponete que ahora que sé yo hiciste otro juego y decís, uy, me arrepiento, quiero que creaste otra escena que es el menú principal. Decí, me arrepiento, quiero que el juego empiece por. Por el menú principal, bueno, vas a proyecto, ajuste del proyecto, ejecutar. Y fíjate que me dice escena principal y acá vos le podés asignar cuál va a ser la escena principal. ¿Ves? Volvés a buscar y elegís la que vos querés. Básicamente eso sería, vamos a te lo voy a mostrar teniendo dos escenas para que te quedes tranquilo y veas de hecho cómo se ve la esfera esta que habíamos tratado de crear. que vamos a crear acá un, otro nodo y vamos a poner, esto te voy a mostrar igual después cómo crear nodos, pero escribimos acá sphere para que me cree una esfera. Voy a guardar esta escena. Y le voy a poner ping pong 3D, porque en este vamos a hacer el ping pong 3D. Voy a cambiar la escena principal para que empiece por esta. Otra cosa que tenés que tener en cuenta también es que cada vez que ejecuto acá abajo se me abre una ventana que es la que me va a estar mostrando los errores y demás. Esta se llama la consola de depuración o el debugger. Y ya vamos a estar aprendiendo a usarlo y demás, por ahora no vamos a ver ningún error, así que no, no tiene importancia. Gente, quédense ahí, porque vamos a estar construyendo juegos fabulosos. Coméntenme qué les va pareciendo todo esto, qué experiencia están teniendo con esta nueva versión de Godot. Compartan, suscríbanse, denle me gusta y nos seguimos sintonizando. Hasta la próxima.